de la semana 25 del tiempo ordinario el Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo del 16 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público Fíjense pues si están entendiendo bien, porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Jesús quiere que seamos luz que ilumine a los demás, un candil que no se enciende para esconderlo. No tiene que quedar oculto lo que la palabra nos ha dicho, debe hacerse público. Si actuamos así, será verdad que al que tiene se le dará, porque la palabra multiplica sus frutos en nosotros. Y al revés, el que no, lo haga, no le haga caso, se le quitará hasta lo que cree tener y quedará estéril. La luz del Evangelio y de la fe es para comunicarla y compartir. El que no la comparte acabará perdiéndolo todo, hasta lo que aparenta tener. Una persona que oculta cosas de su vida, pierde credibilidad e incluso puede llegar a no merecer crédito alguno. Si es que el proyecto de vida que se propone o se le exige a la gente es muy excelso, la, la claridad y transparencia de vida tiene que ser mucho más coherente ante todo el mundo. Ante, ante todo el, el mundo. Cuando nosotros tratamos bien a los demás, nosotros avivamos el fuego de nuestra unidad con Cristo. Por el contrario, ocultamos la luz de Cristo siempre que somos avaros en el amor, en las donaciones de lo que el Señor nos ha dado, en el uso de nuestros talentos.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 En tiempo. la luz del Evangelio y de la fe es dado para comunicarle. El que no lo comparte acabará perdiéndolo todo, hasta lo que ap aparenta tener. Y así, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Es peligroso ocultar la luz de Cristo. Lo que recibimos es para edificación de los demás, no para guardárnoslo como la semilla no está pensada para que se quede enterrada, sino para que germine y dé fruto, Tenemos una cierta tendencia a privatizar la fe, mientras que Jesús nos invita a dar testimonio ante los demás. ¿Iluminamos a los que sirven con nosotros? ¿Les hacemos más fácil el camino? Por el contrario, una mala publicidad alejará a aquellos que están buscando un camino a la felicidad. Permite que en tu vida se transparente Cristo. Busca con todos tus fuerzas a vivir de acuerdo al Evangelio. Recuerda que las palabras convencen, pero que el testimonio arrastra. La gente que tiene poder político o religioso es gente que miente con demasiada frecuencia y en asuntos demasiados importantes. En realidad solo debería predicar el, el mensaje evangélico quienes viven a la vista de todos. El Concilio Vaticano II llamó a la Iglesia Lumen Gentium, Luz de las Naciones. Lo deberíamos ser en realidad, comunicando la luz y la alegría y la fuerza que recibimos de Dios. Jesús, que se llamó a sí mismo Luz del Mundo, también nos dijo a sus seguidores, ustedes son Luz del Mundo, que tan encendida está nuestra fe. Damos testimonio con nuestra vida. Que el Señor los bendiga.